Se va cuando quiere, aleluya. Bueno, estamos aquí nuevamente. ¿Cómo saber qué momentos estamos pasando? ¿Cómo saber pedir ayuda en momentos peligrosos como los que estamos pasando? La iglesia está pasando en momento, por momentos muy peligrosos y estamos en momentos en que se está decidiendo la salvación del alma. Así que, amada familia, yo te ruego que tú estés apercibida, y que en los momentos más cruentos como los que está pasando la iglesia hoy en día y como los que va a pasar, porque esto apenas comienza. Déjame decirte que esto apenas comienza. Y nosotros tenemos que estar realmente preparados. Tenemos que estar realmente preparados. ¿Tú estás realmente preparado para soportar la persecución que se viene contra la iglesia? Sabemos que el Señor nos va a guardar de la hora de la ira nos va a guardar de la prueba que viene sobre el mundo entero pero tenemos que pasar necesariamente Juan 16.33 por tribulación, por angustias, por persecuciones en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo así que estamos hablando eh, momentos anteriores antes de que la transmisión fuese interrumpida por falta de internet en la vindicación que necesita el hombre en momentos específicos en cómo nosotros debemos de pedirle al Padre que venga a escuchar nuestras palabras. Óigame bien, siempre hablamos de oración. Siempre decidimos orar para la gloria de su nombre. Pero ¿cuántas veces tú estás tan pendiente de pedirle al Padre, Padre ven a escuchar mis palabras? Padre ven, acércate a mis palabras. Nosotros tenemos, tenemos que hacerlo amado. Nosotros tenemos que pedirle al Padre, ven Padre, Padre ven a escuchar mis palabras. Así que este es un buen momento, bendito es su santo nombre. Versículo 1, Yahweh mi alojín, en ti he confiado, bendito es su santo nombre. Sálvame de todos los que, pers todos los que me persiguen y líbrame. Amado, estamos hablando de, de huestes espirituales de maldad. Que atentan contra los siervos de Dios. Y en este momento debemos de pedir al Padre, Padre, ven a oír mis palabras. Acércate a escuchar mis palabras. Y después de que nuestro Padre Celestial se acerque, Él nos va a dar ayuda. Él nos va a bendecir. Él nos va a vindicar. Él nos va a levantar. Él nos va a proteger. Él nos va a guardar. Pero sobre todo nos va a hacer justicia. Bendito es su santo nombre. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león Y me destrocen sin que haya quien me libre Le está diciendo David al Padre Padre, no sea que tú no te acerques Y me suceda lo que yo te estoy pidiendo Y el temor que tengo, aleluya Venga conmigo, levántate oh Yahweh Versículo 6 Levántate oh Yahweh en tu ira Álzate contra la, en contra de la furia de mis angustiadores Y despierta en favor mío el juicio que mandaste Mira amado hay una palabra de salvación dada desde el cielo para ti. Hay una palabra de vindicación. Hay una palabra de restauración. Hay una palabra de protección. Hay una palabra de amparo que desde el cielo ha sido lanzada para ti. Pero es necesario, repito, pedirle al Padre que se acerque a nuestras palabras, a oír nuestras palabras que se acerque a vindicarnos, aleluya, y nosotros repito, siempre vamos a orar, pero no le pedimos al Padre ello, mira lo que dice, la palabra es realmente maravillosa, versículo 3, Yahweh, bendito es tu santo nombre, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he librado al que sin causa era mi enemigo, le está diciendo Señor mira mi justicia, porque para pedirle al Padre que nos haga justicia, tenemos que estar en la justeza del Padre, wow, eso no es pedir justicia por pedir justicia, porque la justicia y sobre todo la justicia de Dios, es darle a cada quien lo que se merece, ahora le está diciendo, si yo he orado mal, Señor sea, si no, ven ayúdame, Huye, en tierra mi vida y honra, pongan el polvo, y mi honra, ponga en el polvo, levántate oh Yahweh, bendito es tu santo nombre en tu ira, álzate en contra la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Wow. Versículo 7, te rodeará congregación de pueblos, se está hablando de nuestro Padre Celestial, y sobre ella vuélvete a sentar en alto, Yahweh juzgará a los pueblos, preste atención a esto, júzgame oh Yahweh conforme a mi justicia. Amado, ¿tú quieres pedir venganza? Ojo, ten mucho cuidado. ¿Quieres lanzar un juicio contra alguien? Ten mucho cuidado. Porque si tu justicia no es conforme a la justicia del Padre, será injusticia y vendrá y te destruirá porque hay un juicio lanzado. Y por eso te estaba enseñando. La palabra que el Padre ha destinado para nuestra protección en una persona que no esté en la justicia del Padre puede convertirse en maldición y destrucción. Así que esto es muy delicado. Por eso... Cuando tú hablas de alguien o tú hablas algo de alguien, tiene que ser cierto. Cuando tú levantas tu voz contra algo o alguien, tienes que tener justicia. Muchas veces, lo enseñé en el servicio de anoche, mucha gente ve de pronto la ira con la que tú explotas alguna vez, pero no miran la capacidad de resistencia que tú tienes y cuántas veces has tenido que soportarte a esa persona o a esas circunstancias para tú explotar en ira o tú explotar de una forma inusual para defenderte de una palabra. Tienes que tener en cuenta esto. Mira, guau, wow. y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Versículo 8, Yahweh juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Porque eso es lo que le estaba diciendo eh, David a nuestro abacados, a nuestro Padre Celestial. Padre, Saúl se ha levantado contra mí y yo lo he bendecido. He tenido su vida en mis manos y lo he bendecido. Se ha levantado contra mí en maldiciones y yo lo he bendecido y lo he honrado. Había justicia en David. Escuche esto. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Mire lo que está diciendo. Mata a los malos, Señor. Eso es lo que le está diciendo, mueran, fenecer es morir, la maldad de los inicuos mas se establece al justo, o se establece a mí, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y esto se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 23. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Y está hablando de las intenciones. Mire, amado, ¿qué fue lo que pasó con Saúl? Él se atrevió a usurpar el lugar del profeta y pensó que no pasaba nada. Él no estaba en pecado, él no se ha levantado en contra del Padre, pero su soberbia por temor hizo que usurpara el lugar del sacerdote, del profeta. Y aún procurándolo con lágrimas, el Señor lo desechó. Y él no era un mal hombre, no era un mal rey tampoco. Pero mire, luego su corazón se llenó de obstinación, de rebeldía, de soberbia. Creía que no había hecho nada malo y creía que él tenía la razón Y creía que hacer a un lado al profeta no había problema Y darle la vuelta al profeta no había problema Y si sí hubo problema Y esa obstinación y ese orgullo, esa terrequedad Se convirtió en idolatría Que es hechicería y maldición Y estoy citando el primer libro de Samuel capítulo 15 Después del versículo 23 Es muy delicado cuando un hombre cree que tiene la razón y no la tiene Pero sobre todo cuando está orando con hierro cuando una persona, por ejemplo, se le dice en la iglesia, cambie, limpie su corazón, sane su alma y no lo hace, y se levanta en contra del siervo, en contra de la iglesia, en contra de las personas. Cuando invita a las personas a salirse de la congregación y a llevárselos para otro lugar, mire, eso es muy peligroso, eso es realmente peligroso. Claro, el pastor nunca tiene derecho a defenderse, el pastor no tiene derecho a decir, oiga, no haga eso, y a decir a las demás personas, mire, esta persona pecó, esta persona está en hierro. Porque ay no, eso se le ve vale, el pastor no tiene la razón. Mire, amado, un verdadero pastor, un verdadero siervo, así como David, lo que busca es que las almas se salven. Lo que busca es decirle la verdad para que una persona sea transformada. Y así es como el padre puede obrar. Pero si la persona no entiende y la persona se llena de obstinación con sus propios argumentos, con sus propias verdades. Mire lo que dice, se lo repito. Júzgame Oh Yahweh conforme a mi justicia Verso 8 Y conforme a mi integridad Fenezca ahora la maldad de los inicuos, Mas establece tú al justo Mire, los orgullosos Los ostinados, los tercos Los que se han dejado engañar, etc Siempre van a terminar mal Porque el Dios justo Prueba la mente y el corazón Y hay algo que los cristianos No tienen en cuenta y es esto Nuestro Padre siempre está mirando cómo está tu corazón las intenciones de tu corazón el señor siempre está juzgando la mente del cristiano qué es lo que tiene debajo cuál es el haz debajo de su manga cuál es el haz que tiene escondido el señor siempre nos va a juzgar, siempre nos va a juzgar siempre y vamos a tener que dar cuentas como dice mateo capítulo 12 versículos 36 y 37 de cada palabra que digamos y a nosotros los pastores por las almas pero si hay almas rebeldes, ostinadas, engreídas, orgullosas, tercas, y nosotros les hemos dicho la verdad, ahí, como el mismo Pilato dijo, Señor, esa sangre no es sobre nosotros, la sangre de este justo no es sobre mí, dijo Pilato, porque él trató de salvar a nuestro Señor y Salvador, Yahshua, Hamachía. Así que cuando un varón, un pastor de verdad, se da la pela por su iglesia, se da la pela por sus siervos, pero no hacen caso y no obedecen, la culpa ya no es del varón de Dios. La culpa es de aquel hombre que no quiso sujetarse, someterse y obedecer la palabra. Y esto es muy delicado. Escúchame, verso 12. ¡Wow! De hecho, verso 11, no lo puedo saltar. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Y en el Salmo 119 dice que la maldición de Yahweh está en la casa del impío. Y en Proverbios 3.33 dice que la maldición del Todopoderoso está en la casa del impío y del pecador, del obstinado, del rebelde. Wow, Proverbios 3.33, mira esto es poderoso. En el libro de Juan 7.49 en adelante está hablando la palabra que la maldición del Todopoderoso está en, en, con aquel que no obedece la ley y la Torah. Mira amados, se les olvida entender que Dios, nuestro Padre Eterno es fuego consumidor. ¿Por qué siempre estamos juzgando al pastor y no juzgamos lo que está haciendo la persona? Lo que hace la persona que está quebrantando y está en pecado. Porque siempre queremos hacer lo que nos provoca, lo que nosotros queremos y, y deseamos que el pastor nos avale ese pecado? Y es que el pecado no es solo fornicación y adulterio. El pecado es lo que tenemos escondido detrás del corazón, detrás de la mano. El haz debajo de la manga. Lo que nosotros queremos hacer. Que sabemos que Dios no lo aprueba, pero lo queremos hacer porque decimos Dios nos perdona y nosotros somos siervos y Dios está con nosotros. No señor. ¿Y qué me habla de la avaricia de los ojos? Y eso sí es fornicación y adulterio. Incluso cuando una persona mira a otra para desearla. Wow, no es que me voy a casar con ella, es que, ay, ya adulteró con ella en su corazón. Ya está en el mismo pecado de iniquidad. Cuando una persona no hace lo correcto cuando se le dice en la iglesia o se le llama la atención o se le exhorta y no quiere entender, porque no quiere, ahí ya está en pecado. Y todo lo que esa persona haga, haga, está bajo un manto de rebeldía, de obstinación, de maldición. Escuche esto. Dios es, ju es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Wow. Si no se arrepiente... Él afligirá su espada y él afilará su espada. Escúcheme muy bien. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. Y ha librado saetas ardientes, ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío concibió maldad. Se prendió de iniquidad y dio, luz, y dio a luz engaño. Pozo acabado y lo ha ahondado y en el hoyo que hizo caerá, todo lo que el hombre impío teme, eso le vendrá Proverbios capítulo 10, después del versículo 22, lealo hasta el 24, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, Gálatas 6, 6 en adelante, escúcheme, Primera de Corintios 15, 58, todo lo que el hombre siembre, eso cosechará, sea bueno o sea malo, el que, Siembra iniquidad, siembra maldad, discordia entre los hermanos. Eso va a cosechar tormentas, tormentas eléctricas en su vida, en su familia, en todo. Estoy hablando, escúchame bien, amado mío, siervo, sierva del Señor que me oye. Tenemos que tener muy claro lo delicado que es discernir en estos momentos tan peligrosos el hacer nuestra propia voluntad. Así las cosas, amado. Déjame decirte lo que dice el versículo 10 para terminar. Mi escudo está en Dios, que salva los rectos de corazón. Dios es juez justo, amado. ¿Cómo pedir entonces protección y ayuda en estos momentos peligrosos? Una de las cosas más peligrosas que está sucediendo ahora en la iglesia es el engaño del diablo en contra de los buenos corazones. Y el diablo tiene engañada a la iglesia, y la murmuración, y la detracción, y la contratación está por doquier. Y los pecados ocultos de los ministros también, de los pastores, de los líderes, de los servidores. Y el Padre nos dijo que este año que está terminando, y el que va a empezar, y hablo del, del calendario gregoriano, el Padre va a sacar a luz toda esa porquería. No te dejes engañar, hay que pedir ayuda y auxilio, vindicación para nuestro pronto socorro. Debemos de pedirle al Padre, Padre acércate a mis palabras, Padre ven y vindica mis palabras, Padre ven y dame la ayuda que yo necesito, el Padre lo va a hacer y te va a amparar y te va a proteger y ya leímos este Salmo capítulo 7, aunque mira el Salmo 32, 1, no y el verso 8, por favor, Termino con esto porque no me puedo no puedo dejar de, de, de leértelo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. mi amado, el Padre nos va a hacer, a los que no importa si tú has cometido error, si tú te has dejado nubilar, si te han dicho mentiras, es momento de regresar a la casa, es momento de regresar a la iglesia, haz memoria de todo lo que yo he hecho por ti, haz memoria de todo lo que yo te he soportado, haz memoria de tu ingratitud, haz memoria de cómo me he preocupado por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos, mi oración, mi ayuno, mi clamor, la intercesión de la profeta Gracielita, del grupo de vides aquí. Haz memoria que todo lo que tienes es porque nosotros hemos clamado y orado por ti. Así que es momento de regresar a la casa con un corazón limpio. Es momento de regresar a casa. Está a punto de venir nuestro Señor por la iglesia. Vamos a entrar en momentos muy peligrosos y yo quiero que tú seas librado. Así que vamos a orar, Padre, acércate a nuestras palabras, llénanos, bendícenos. Padre, haz alumbrar tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros, Padre. Llénanos de tu gracia, de tu favor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua Padre, bendice a la Pastora Olga Ravelo, Señor. Llénala de tu gracia, de tu, de tu poder. Úngela, levántala más, Padre. Bendícela, santifícala. Padre, gracias por Deimer y Pati Villamil. Gracias por Deimer, Padre, porque lo vas a levantar de una manera sobrenatural. Padre, gracias por Alexander Delgadillo, Señor. Gracias por Rubí Sánchez, Padre amado. Bendíceles, Padre. Bendice a la profeta Esther Valencia, Señor. A Mauricio Sarmiento. Bendice a todos los siervos y líderes de esta iglesia que se dan la pela por ti, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Yahshua Hamachia. Y gracias por acercarte a nuestras palabras y bendecirnos para la gloria de tu nombre, Señor. Amén. Amén y Amén. Un abrazo mis amados, chaval chalón, mañana vamos a estar ministrando la unción de la resurrección. Así que no te puedes quedar en casa, mañana unción de resurrección, la unción que necesitamos para quebrantar estos tiempos peligrosos. Así que ven, no te quedes en casa, 8 de la mañana y 10 de la mañana. Les amamos y como dice el Ruajacodes, sean felices, el Espíritu Santo les dice, les bendecimos. Hasta mañana.